hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. hoy volvemos de nuevo con pocket cars que como sabéis es un juego de coches de radiocontrol que está en acceso anticipado y que bueno pues eh, hace cuestión de unos meses pues os mostramos en una noticia y también en un vídeo eh, recientemente el juego pues se ha actualizado nosotros si visitáis las noticias de nuestra página web pues veréis que, que hemos recogido esa última actualización ...y nada, pues estamos aquí con él de nuevo para mostraros cuáles son algunas de las novedades principales... ...que el juego incluye eh, desde la última vez que realizamos un vídeo, ¿vale? Bueno, una de las primeras diferencias eh, que no podemos ver ahora claramente, pero, pero que sí que, que existe... ...es que podemos eh, hacer eh, dividir la pantalla, ¿vale? Nosotros podemos crear, pues por ejemplo, dividir la pantalla en cuatro partes y echar una, una práctica por ejemplo vale vamos a, a ver si, si podemos escogemos el coche para, para el 1 cogemos armas por ejemplo bueno pues vamos a escoger ahora este otro coche para para el número 2 cogemos otras armas continuamos con el coche número 3 por ejemplo pues este escogemos este tipo de arma y por último el coche número 4 que podemos escoger bueno, pues por ejemplo con, con, con este con prototipo bueno, vamos a coger por ejemplo esta y esta vale ahora por ejemplo pues se eh, dividiría la pantalla en cuatro cachos eh, iguales y podríamos jugar cuatro personas simultáneamente en el, en el juego vale si os fijáis aquí estaría nosotros pues supongo que jugaríamos en la primera pantalla en la pantalla de arriba y bueno, como veis el rendimiento baja, lo cual es bastante normal, pero bueno, es una ventaja que tiene este juego que nos permitiría eh, pues jugar eh, varias personas en el, mismo, en el mismo ordenador. O si queréis, bueno, pues si tenéis el juego, por ejemplo, conectado a un televisor o utilizáis un Steam Link, pues es algo que, que realmente viene muy bien para, para divertirse. A ver, supongo que esto mejoraría, por ejemplo, pues... Eh, si salimos por ejemplo y lo ponemos para, para dos personas vale sería bastante bastante más adecuado y bueno se vería un poquito mejor pero que sepáis que hasta cuatro personas pueden jugar ¿eh? fijaos aquí por ejemplo bueno pues dos personas vamos a escoger por ejemplo pues otro mapa para que veáis el neighborhood este escogemos el 1 tal tal tal venga y ahora pues el 2 pues por ejemplo este y escogemos otras armas diferentes y empezaría lo que sería una partida en split screen de un jugador contra otro eh, como os dije hace un momento bueno pues súper cómodo para echar esas partidas eh, divertidísimas contra contra gente de tu familia o tus amigos que vienen a casa a visitarte vale fijaos pues, aquí estaría dividiendo en dos la pantalla si dispusiéramos de dos mandos y si hubiera alguien aquí ahora conmigo, pues podría estar echándome una, una carrera, ¿vale? ¿Veis? Pues funciona bastante, bastante bien, bastante bien. Bueno, pues esto sería una de las principales novedades. Dividir la pantalla hasta en cuatro partes iguales para jugar con, con otras personas en el mismo ordenador. Después, bueno, pues otra de las novedades, aparte de, de esto, pues sería eh, pues que podemos... Eh, por Ejemplo, pues eh, jugar en Stunt Arena. Stunt Arena sería como una especie de Tony Hawks Pro Skater, pero eh, con los coches de radio control, en el cual, bueno, pues tenemos que, que recoger pues eh, determinados ítems y conseguir, pues, puntuaciones, hacer, eh, pues, yo que sé, efectos, historias, ¿vale? Vamos a probar, vamos a jugar un poquito para que veáis, pues, de, de qué va este modo Stunt, que es una de las novedades que vimos pues eh, en segundo lugar y que más o menos pues salió hace dos o tres semanas fijaos esto está lleno de rampas, un montón de estrellas si recolectamos estrellas, bueno pues nos da más puntos y si llegamos aquí más alto pues por ejemplo cogemos una estrella que vale más dinero, ¿vale? Cuantos más puntos hagamos pues mejor obviamente Vamos ir por aquí, por aquí aquí si nos salimos nos va a llamar la atención Podemos hacer un respawn, a ver si somos capaces de... Ahí está, es un poco difícil dar la vuelta en el aire, a mí no se me da muy bien sinceramente, pero bueno, esto sería eh, básicamente lo que, lo que podemos hacer. Vamos a ver si podemos utilizar armas, para eso tengo que coger primero los ítems de arma, este sería el ítem de aceleración. Aquí, por ejemplo, pues habría un ítem de arma. que Podemos ir rellenando, ¿vale? Fijaos. Esa sería una de las armas. En este caso, bueno, pues es un arma que, que nos permite volar. No es muy útil aquí. Por lo menos. Vamos a ver si... ¡Oh! Nada. Vamos a coger... Si sí, aceleramos. No sé sí si somos capaces de coger ese que está ahí arriba. Arriba. No, tenemos que coger más. Mucha más carrera Vamos a ver. Uf, es que es choquísimo. Supongo que bueno, esto con práctica al final pues se conseguirá. Y, y bueno, pues haremos aquí Puntos a, a mansalva. A ver si somos capaces de llegar ahí. Sí, casi. Lo que pasa es que... Oh. Bueno, con esto hay que tener un mogollón de práctica. Cosa que, como veis, pues... No, no tengo. Pero que sepáis que bueno es uno de los modos. Vamos a ver. Ay, que me he quedado debajo de la rampa. Vamos aquí. A utilizar este arma... Arma, lo que hace es que pega un le pega un leñazo a, a las cosas fijaos que hemos pasado por debajo, pensé que había roto el, el escenario pero no, hemos pasado por debajo hacer que un escenario se, se rompa es bastante difícil va a coger esa supongo que tenemos que coger un mogollón de no, no, no te caigas bueno, tenemos que Hacer un respawn Vamos a intentarlo. Venga, arriba. ¡Ah! Se nos, nos dio tiempo. Bueno, pues este sería el modo stand eh, o estunto, como se diga. Y como veis, bueno, pues es una especie de. Como os dije, de, de Tony Hawk, en el que tenemos que hacer trucos con nuestro coche teledirigido y coger estrellas, ítems y demás. Vale. Este sería el modo Stunt, que es otra de las novedades que apareció, bueno, pues hace, si no me equivoco, un par de semanitas más o menos. Vale, ahora vamos aquí otra vez a Next. Y luego, pues, eh, en último lugar, eh, pues la última actualización que, eh, pues, nos permite, por ejemplo, pues, eh, disponer de, de más coches. Eh, lo que vamos a hacer es jugar aquí un poquito, por ejemplo, pues eh, esto de Wild Road Cup aún no lo he probado, como veis he estado jugando antes, pero el juego la verdad es que está muy bien, es muy divertido y yo creo que este juego pues como os dije más de una ocasión, en el momento que tenga el online, va a ser eh, la bomba, vale, bueno vamos a probar esto de Wild Road Park y, y vamos a ver de qué va Neighborhoods vamos a escoger uno de los coches nuevos que en esta ocasión bueno pues este es uno de los coches nuevos el sahara este y luego pues este otro el giro que como veis pues está está bloqueado estoy viendo aquí Harbor. minicap me falta una estrellita a ver si pudiera hacerla tendría que hacer esta estrellita bastante difícil bueno Necesito un coche street para acceder a, al último evento. Bueno, pues nada, vamos a seguir como os decía con este. Vamos a jugar con este coche nuevo que aún no le he probado. Eh, que era Neighborhood, Esto es asfalto. Vamos a coger el coche. Con este simétrica Tire. tú puedes eh, conseguir una conducción confortable y excelente. Y luego tienes vamos a probar con esta que es nueva y luego vamos a coger pues yo que sé por ejemplo pues este arma y este arma las armas no están siempre disponibles vale una vez las cogemos depende del evento en el que entremos de que nos va a dejar utilizar unas u otras no siempre no siempre es sencillo vale no escoger en la que te da la tila gana y ya está bueno esta prueba básicamente es de hacer tiempo No es una prueba de carrera ¡Epa! Lo que estoy viendo yo que este coche, por ejemplo, se va muchísimo de atrás. Me rapa mogollón lo que estoy viendo. Supongo que es un, un coche que, bueno, pues está más pensado para... para escenarios, pues escenarios de arena, a lo mejor funciona mejor ahí. Aquí quizás un coche con más agarre sería más adecuado. Esta es una de las armas, lo que hace es como una especie de... como si tuvieras, tuviéramos una excavadora virtual ahí y nos pudiéramos llevar todo de frente. Es bastante difícil de manejar este coche Es muy potente por lo que estoy viendo Súper rápido, ¿vale? Tiene muchísima fuerza, mucha potencia Pero, eh, como os estoy diciendo Bueno, pues cuesta bastante Dominarlo en condiciones es Porque gira demasiado Demasiadas derrapadas Lo único bueno que tiene es que por lo que veo es que se sube bastante bien encima de los.. Espera, epa. Bueno, pues tenemos bastantes modelos de, de coches para escoger una de las cosas buenas que tiene, que tiene el juego. Por lo de ahora, eh, solo he podido ver eh, pues, tres escenarios diferentes, que serían pues, el vecindario, el puerto y la zona western. ¿vale? Vamos a, por ejemplo, el western ya lo vimos antes. Vamos a jugar un poquito, pues eh, por ejemplo, aquí en Harbor, vale para que veáis cómo, cómo es. Vamos a echar una carrera con este mismo el fighter y como veis pues tenemos aquí bastantes a mi programa general me gusta el cohete es bastante cómodo de usar vamos allá vamos a jugar esta carrerita para que veáis a ver qué tal se defiende este coche aquí a lo mejor la cago pero bueno pues vamos a ver Correr, corre bastante, lo que pasa es que se va a la mínima. Bueno, Espera, vamos a hacerlo desde el principio otra vez. Bueno, la, la, la música como veis del juego es bastante, bastante cañera, ya me han desviado. Está muy bien escogida para este tipo de juego. Independientemente de que a mí me gustan bastante este tipo de de músicas. Es bastante complejo el, el manejo de este coche. Corre mucho, pero Dios, no sé si somos capaces de matarle ahí petardazo Toma. No sé ni en qué posición voy Uff, qué velocidad pilla esto, Dios decir, con, con ojo Lo que es facilísimo pegársela ahí no sé si habéis advertido un paroncillo pasa de vez en cuando lo de los parones supongo que bueno pues tendrán que afinar un poquito más el tema de rendimiento aunque el juego pues funciona bastante bastante bien yo no he notado ninguna cosa extraña aparte de ese paroncito que pega así muy muy muy de vez en cuando y bueno pues eh, nada estas son las, las novedades que queríamos enseñaros desde el último vídeo que grabamos que como veis pues básicamente se resumen el split screen de hasta cuatro jugadores la, la zona estunta arena que bueno pues es un modo de juego completamente diferente en el que tenemos que, que hacer trucos para recolectar bueno pues objetos estrellas eh, puntos y demás y por último bueno pues eh, este este par de coches del que bueno pues acabáis de ver ahora mismo uno de ellos el otro aún no lo he conseguido desbloquear vale y, y nada más eh, esto es eh, pocket eh, pocket cars eh, la versión 0.66 vale la ultimísima que acaba de salir pues hace hace un día o dos más o menos y nada, si os gusta este vídeo, ya sabéis, chicos, tenéis que darle a like. Eh, si os gusta el contenido de nuestro canal, pues os suscribís y marcáis la campanilla. Y así cada vez que saquemos alguna cosa nueva o emitamos algo en directo, pues os avisaremos. Y por supuesto, bueno, pues eh, si dejáis algún tipo de comentario en el vídeo, perfecto, perfecto, perfecto. Por supuesto, bueno, pues os recuerdo todas las direcciones que tenéis ahí en, en la descripción del vídeo que son bueno pues, pues nuestra página web eh, como no nuestra página web donde podéis encontrar toda la información sobre juegos en Linux eh, que hay para, para que podamos disfrutar vale eh, después también tenéis buenos eh, los enlaces a, a nuestro grupo de Telegram a nuestros canales de Twitch y de YouTube a nuestras salas de Discord y Matrix y por supuesto a nuestras redes sociales de Twitter y más todo vale y nada, sin más me despido y como os digo siempre, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao, chao, nos vemos.